El cuento El lenguaje del bosque es un cuento destinado a alumnos y alumnas de 8 a 9 años. Los temas que aborda son la necesidad de conocer y proteger los valores naturales, la bondad, el valor de la ayuda y el cuidado del otro, la solidaridad, la conexión entre la naturaleza y las personas, la valentía y el compromiso, la cooperación y el trabajo en grupo. El lenguaje de los árboles. Un día estaban los árboles del bosque hablando entre ellos. Eh, eh, eh, «Esta lluvia tan fina me gusta mucho porque me pone muy rubina», <risa> decía el alcornoque. «Bueno, la alcornoca». <risa> «Pues eh, cuando me pongo al sol se me sube un caracol», <risa> eso decía el olmo. Pues yo me fijo en un nido y me lo pido. <ríe> decía el pino. Así estaban discutiendo, cuando de pronto el señor Olmo dijo... ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Shh! ¡Silencio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? El señor Olmo era el árbol más sabio de, de, de todo el bosque. Así que cuando él decía algo, todos callaban... Silencio, he oído algo. Por un sendero del bosque venía un pequeño grupo humano. Eran niños y niñas que venían con sus monitores que querían hacer un campamento y estaban buscando un lugar apropiado. Por aquí, por aquí, nos vamos a ir, que no, que yo me subo, que, que no me empujen, que están de quieto. Oh, no, señorita, mira lo que me ha hecho. Bueno, iban jugando y jugando. Y una de las monitoras dijo, ah, ah, ah, ah. este sitio está muy bien, está rodeado de árboles y en este claro podemos instalar las tiendas, hacer el fuego y quedarnos esta noche a pasarla. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí, sí, sí, sí. Bien, pues nos vamos a dividir por grupos. A ver, tú tienes que... Un grupo se tiene que encargar de las tiendas de campaña. Otro grupo se tiene que encargar de la comida, la cena y todo eso. Otro grupo de coger leña para hacer el fuego. Otro grupo tiene que peinarse muy bien. Otro grupo... Bueno, ya no quedan más cosas que hacer. Muy bien, venga. Todos los niños y niñas se dispersaron y fueron corriendo a buscar lo que necesitaban, lo que le había dicho las monitoras. Y en poco tiempo estaba todo preparado. Ya era el atardecer. Y habíamos hecho un gran círculo y en el centro una fogata. ¡Wow! El fuego ardía. Estaban todos los niños y las niñas hablando cuando de pronto se dieron cuenta que Mariquilla no estaba. ¡Oh! ¿Alguien ha visto Mariquilla? ¡Mariquilla! Mariquilla no estaba. ¡Wow! ¡Madre mía la que se montó! Todo el mundo empezó a correr. ¡Mariquilla! Todo el mundo gritaba, ¡Mariquilla! ¡Mariquilla! ¡Mariquilla, ¿dónde está? Nada, que no la encontraban por ningún sitio. ¡Uf! Y entonces los árboles, entre ellos, empezaron a hablar. ¡Uy, madre mía! ¿Qué habrá pasado? Lo que ocurrió fue que, como se habían ido en grupos, Mariquilla se había ido con Elena y con Perico y se habían ido a buscar leña. ¿Pero qué ocurrió? Pues que se separaron porque Elena... ...y Perico se fueron a buscar leña por este camino... ...y Mariquilla por este otro... ...y lo que ocurre... ...pues que ellos dos habían vuelto... ...y Mariquilla no... ...y pensaron que se había perdido... ...el revuelo fue gigantesco... ...por más que gritaban, no aparecía ...y allá que venían... ...y allá que iban... ...y allá que decían que yo no la he visto... ...pues yo me he encontrado con un leopardo... ...cállate, que aquí no hay leopardo... ...¿qué dices, exagerado?... Eh. ...bueno... Un momento, vamos a ver. Tengo que detener el cuento aquí ahora mismo. Es que tengo que saber una cosa para poder continuar. Mirad, porque los árboles, entre ellos, pueden hablar. Eso lo sabéis, ¿no? ¿Sí o no? Ah, ¿que tú sí lo sabes? Ah, vale. Sí, sí, los árboles se comunican entre ellos, con las ramas, con las hojas y con las raíces. Sí, y eso que hay debajo de la tierra y que no se ve, pues pueden llegar muy lejos porque las raíces tienen kilómetros y kilómetros, ¿eh? Sí, sí, sí, y por ahí se mandan sus informaciones. Pero esto tenéis que saberlo porque ahora os voy a dar, vamos a seguir con el cuento que ya veréis que es muy interesante. Bien, a ver, los árboles estaban entre ellos discutiendo si les ayudaban o no les ayudaban. Uno decía, podemos ayudarles a estos muchachos, no a estos niños, que se ha perdido una niña. «No, no», decía el conoque «no, no y no, porque son malvados, porque nos hacen daño, porque nos rayan en el, aquí, así, mira, aquí tengo un corazón pintado, así con una navaja, hombre, por favor». Y, y «Claro», decía el pino, el pino era el más enfadado, y pues claro que sí, mira, el año pasado en el que junto al río, ¿sabes lo que hicieron?». Cortaron con una sierra un árbol. Sí, ya está. Y estuvieron a punto de pegarle fuego a todo el bosque. <coughs> Faltaría más. No, no y no. Nadie quería ayudarle. Y ahí discutían entre ellos. Y, cuando, y de pronto, el, el, el Olmo les dijo, ¡Shh, silencio! ¿Qué ha pasado? Era el Tejo, otro árbol que estaba allí despistado, que era muy tranquilo y que no decía nada, que de pronto dijo, ¡ay! ¡Me ha dado un calambre! ¡Ay! ¡Uy! Ay, ¡Ay! ¡Esperad! Ay, ay. Ya os he dicho que los árboles se comunican a distancia a través de las raíces. Y el tejo lo que había recibido era un mensaje. Ay, ay. ¡Espera! He recibido un mensaje de mi primo tejín. ¡Oh! oh, oh, oh, oh ¡Otro! ¡Ah! Oh, dice. Que se le ha roto una rama. Uh, ¡Ay, madre mía! Dijeron todos. Una rama, se le ha roto una rama. Esperad, uh, uh, uh. uh, esperad. Espera. Uh, otro mensaje. Es que eh, eh, mi, mi primo Tejín lo manda muy rápido. ¡Ah! Que hay una niña con él que le está sujetando la rama porque dice que, que si no se le va a romper del todo. ¡Ahí va! ¡Es la niña que andan buscando! ¡Wow! Todos los árboles se quedaron maravillados. ¡Oh, qué niña tan valiente, qué niña tan buena! ¡Uy, tenemos que ayudarle, tenemos que ayudarle! ¡Sí, sí, vamos a ayudarle! ¡Venga, vamos, entre todos. ¿Cómo podían ayudarle los árboles? Muy sencillo. Como iban buscando los monitores y los niños se habían organizado... ...para buscar por todo el bosque a, a, a Mariquilla, lo que hicieron fue... ...cuando se equivocaban de camino, ¡pum! Dejaban caer una rama, como quien no quiere la cosa... ...y entonces se iban por otro camino. Ellos no se daban cuenta. Y así los fueron conduciendo... ...hasta llegar a donde estaba Tejín, al lado del río... ...y allí estaba Mariquilla, claro... ...es que se le había caído, se le había roto una rama a Tejín... ...y estaba así colgando... ...entonces Mariquilla le había sujetado la rama... ...y estaba allí para que no se le terminara de romper... ...era una buena acción... ...entonces cuando llegaron las monitores y las monitoras... ...pues rápidamente ataron la rama a Tejín... ...para que soldara fuerte y no se le cayera... ...y así se pudo marchar... Mariquilla no quería irse de allí sin asegurar de que la rama estaba bien. Y además le dijo, no te preocupes Tejín, voy a venir pronto a verte para ver si eso se te ha curado bien. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Se marcharon por el bosque y era de noche, llevaban unas linternas aquí arriba, de esas que, que se ve todo. Y cuando llegaron al campamento donde estaban los niños y las otras niñas, madre mía, se oyó ¡vivos! ¡Ah! ¡Viva Mariquilla! ¡Viva Mariquilla! Y todos empezaron a cantar y a gritar y a bailar alrededor del fuego. Y fue una noche divertidísima, todos contentos. Y los árboles también. Estaban tan contentos que movían sus ramas. Y el pino era el que más contento estaba de todos. Estaba tan contento que se estremeció. Y de pronto hubo una lluvia de piñones. Fue un postre de los mejores. Y a partir de aquel día fueron felices cada vez que iban al bosque y todos, todos cantaban la misma canción El bosque es lo mejor, el bosque es lo mejor y colorín colorado, este cuento lleno de piñones se pues, ha terminado. Ahora os voy a hacer unas preguntas sobre el cuento El lenguaje del bosque. ¿Crees que existe el lenguaje de los árboles? ¿O es una fantasía de la autora? ¿Cuándo ha sido la última vez que has estado en una excursión en la naturaleza? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué se queda Mariquilla junto a Tejín? ¿Qué habría pasado si no se hubiese quedado con él? Al principio los árboles no confían en los humanos ni quieren ayudar a buscar a Mariquilla. ¿Crees que tienen razón? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Ahora, haz un dibujo de un bosque en el que todos los elementos estén conectados y dibújate a ti en él.